Si ustedes fueran a una, a la parroquia que está aquí cerca, San Pedro San Pablo, eh, ¿qué le gustaría encontrar ahí? ¿Qué le gustaría hacer? Si usted cancha, usted, cancha ya fútbol, cancha. De fútbol, de fútbol. Sí. Ya. Soccer, tiburón, asesino, máquina. Ya, eso es de videojuegos pues así asesino, ¿no? Sí. Ya, ¿y en tu caso qué tienes? Talleres deportivo, deportivo. Talleres deportivo. soccer? Ya. Le puedan ahí. salir un poco a las calles. Ya. ¿Por qué tú consideras que la gente no va a la ¿Es fome tiene más prestigio? Porque lo consideran como un tema de ir a la iglesia, como a rezar, nomás? a rezar. Ya. Ajá. Y eso suena, eso suena como fome. No suena a fome, pero no todos comparten la misma Ustedes creencia, las mismas creencias. Todos tienen los mismos. Sí. ¿Y usted tiene alguna religión no. o no? No, no. no? Yo antes asistía a una iglesia cristiana, pero ¿Y igual antiguas iglesias. Ya. Creo que la mayoría cree en Dios, uh -huh. pero no. Sí, Uno, pero no tiene sentido. Una religión así como, mm. por ejemplo, mi papá es un sentido de Jehová. Ya. Igual creo ejemplo? lo que ellos creen, pero pero no tanto así en el sentido de, pero, de pertenecer mira, a la iglesia. Mira, ves el aire. Porque, porque tú sientes que la la iglesia, iglesia cualquiera sea tan como alejada no, de los no, jóvenes, no, de las personas. como se o sea, pero siento que tienen mm. otra intención en alguna iglesia. Mm. Intenciones más monetarias que, que de preocuparse por la gente. Ya. Aprobado. Entonces, ¿cuál es tu nombre? Marco. Marco. Marco, y tienes 24 años, mi sí. me Tú me decías que qué cosas podría haber en una parroquia que fuera para los jóvenes. Como bueno, lo que había antes, por talleres juveniles, que vayan, hagan deporte, talleres musicales, se si vayan a tocar instrumentos, eso que te saca del ambiente de que uno está en el día a día siempre, estar en la población. Es preferible estar haciendo deporte que estar en las poblaciones. ¿Tú decías que estabas haciendo música? Sí, ¿y ¿Cómo te interesa eso? Eso me sacó a mi acto de la población. Estar haciendo música. Eso le sirve de todos a los jóvenes. Mm. Y hoy en día no se ve mucho eso por ningún lado. ¿Y tú me decías que eres enferrador? Es una sí, no pega pesada, Sí, Es súper pesado. Sí, yo, es sí. Pesado? Sí, yo, ya llevo muerto. 8 años ya. ¿8 años ya que muerto en la casa? Sí. sí. Sí, imagínese ahora doble esfuerzo, música y enferrador. O sea, la música te relaja, te saca y. Sí, de, me sacan de del ambiente de la enferradura, así. No, eso. O sea, si, te dijera, bueno. si yo viniera aquí y te dijera, oye Marcos, sabes que en la parroquia hay un, un taller de música? Hay un profesor que hace música. O, o más evolucionado hoy en día, o hacer un estudio musical donde vayan talentos desde que salgan del barrio a, a demostrar lo que hacen. Y si es bueno ayudarlos, pues tirarlos para arriba. Es un, es un buen incentivo. Yeah. Y así llamaría más la atención de como antes que, que llegaran a instrumentos, no la gente mejor que vaya a poner sus talentos y si pueden tirar para arriba, así que sea un espacio así de jóvenes sí, que se apoyen no, más jugar, y con los temas actuales como sí, sí? qué es esto un día ahí se puede hacer oh. música urbana de todo tipo sí. Sí. sería bueno qué bueno oye sí. buena idea chao te pasaste Marco, muchas no gracias problema.